Hoy leeremos El vagabundo, un cuento triste y cruel, un relato que bien podría estar inspirado en un hecho real. El protagonista, el vagabundo solo desea no morir de hambre y viendo que desfallece por haber estado varios días sin comer, intenta sobrevivir con una gallina que coge de una granja, pero lo arrestan. Ya en el calabozo no le hacen ningún caso y el hambre acabará con su vida. Una historia de crueldad humana, de egoísmo, de absoluta falta de empatía. Ahora comenzamos. Espero que te guste. Había conocido... Días mejores a pesar de su miseria y su lesión. A los quince años, un coche le había aplastado las dos piernas en la carretera de barville Desde entonces mendigaba arrastrándose por los caminos a través de los corrales de las granjas, balanceándose sobre sus buletas que le habían levantado los hombros hasta las orejas. Su cabeza parecía hundida entre dos montañas. Encontrado de recién nacido en una cuneta por el cura de Levitz, la víspera del Día de Difuntos, y bautizado por este motivo con el nombre de Nicolás de Todos los Santos, criado por caridad, ajeno a toda instrucción, Lisiado tras haber bebido algunas copas de aguardiente ofrecidas por el panadero del pueblo, solo por reírse un poco y, desde entonces vagabundo, no sabía hacer más que una cosa, tender la mano. Tiempo atrás, la baronesa de Avarí, le dejaba para dormir una especie de nicho lleno de paja junto al gallinero en la granja contigua al castillo. Y en los días de hambre estaba seguro de encontrar siempre un trozo de pan y un vaso de sidra en la cocina. También recibía allí a menudo algunas monedas arrojadas por la anciana señora desde lo alto de su escalinata o desde las ventanas de su cuarto. Ahora la baronesa estaba muerta». En los pueblos no le daban casi nada, lo conocían demasiado, estaban hartos de él. Desde hacía cuarenta años que lo veían pasear de casucha en casucha su cuerpo andrajoso y deforme sobre sus dos patas de madera. Pero él no quería marcharse, porque no conocía otra cosa en el mundo que aquel rincón de tierra, aquellas tres o cuatro aldeas por donde había arrastrado su vida miserable. Había puesto fronteras a su mendicidad y nunca había traspasado los límites que estaba acostumbrado a no franquear. Desconocía si el mundo se extendía más allá de los árboles que siempre habían limitado su vista. No se lo preguntaba. Y cuando los campesinos, hartos de encontrarlo siempre al borde de sus campos, a lo largo de sus cunetas le gritaban... ¿Por qué no te vas a otros pueblos en lugar de andar siempre por aquí con tus muletas? No respondía y se alejaba, dominado por un miedo vago a lo desconocido, un miedo de pobre que teme confusamente mil cosas, las caras nuevas, los insultos, las miradas recelosas de gente que no lo conocían y de los gendarmes que van en pareja por las carreteras y que, por instinto, le hacían ocultarse entre los matorrales o detrás de los montones de piedra. Cuando los veía de lejos relucientes bajo el sol, encontraba de pronto una agilidad singular, una agilidad de monstruo para alcanzar algún escondrijo. Echaba a correr, soltando sus muletas. Se dejaba caer como un harapo y se hacía una bola. Se volvía pequeñísimo, invisible, agazapado como una liebre en su madriguera, confundiendo sus harapos pardos con la tierra. Sin embargo, nunca había tenido nada que ver con ellos, pero llevaba eso en la sangre como si hubiera recibido ese miedo y esa estratagema de sus padres, a los que no había conocido. No tenía refugio, ni techo, ni choza, ni abrigo. Dormía en cualquier parte en verano y en invierno se deslizaba debajo de las troles o de los establos con una destreza notable. Siempre salía corriendo antes de que notasen su presencia. Conocía los agujeros para penetrar en los edificios y, como el manejo de las muletas había dado a sus brazos un vigor sorprendente, trepaba con la sola fuerza de las muñecas hasta los eniles donde a veces pasaba cuatro o cinco días sin moverse, cuando había recogido en su última correría provisiones suficientes. Vivía como los animales de los bosques en medio de los hombres, sin conocer a nadie, sin querer a nadie, provocando únicamente en los aldeanos una especie de desprecio indiferente y de hostilidad resignada lo apodaban campana, porque entre sus dos estacas de madera se balanceaba igual que una campana entre los puntales. Hacía dos días que no había comido. Ya nadie le daba limosna. Habían terminado por no querer saber nada de él. Las aldeanas en sus puertas le gritaban de lejos al verlo venir. ¿Quieres irte, patán? «¡Si solo hace tres días que te he dado un cacho de pan!» Y él giraba sobre sus rodrigones y se iba a la casa vecina donde lo recibían de la misma manera. De una puerta a otra las mujeres declaraban «No podemos estar alimentando a este holgazán todo el año». Pero el holgazán necesitaba comer todos los días. Había recorrido San Larry Barville y los Bills, sin recoger un céntimo o un mendrugo de pan. No le quedaba más esperanza que Tournelles, pero debía recorrer dos leguas por la carretera y se sentía agotado, con la tripa tan vacía como el bolsillo. Pero se puso en marcha. Era diciembre. Un viento frío recorría los campos. Silbaba en las ramas desnudas, las nubes galopaban por el cielo bajo y sombrío, apresurándose hacia no se sabe dónde. El lisiado caminaba lentamente, desplazando sus soportes uno tras otro con penoso esfuerzo, apoyándose en la pierna torcida que le quedaba, rematada por un pie, zopo y calzado con un garapo. De vez en cuando se sentaba en la cuneta y descansaba unos minutos. El hambre angustiaba su alma confusa y pesada. Solo tenía una idea, comer, pero no sabía por qué medio. Durante tres horas sufrió para recorrer el largo camino. Luego, cuando divisó los árboles del pueblo, aceleró sus movimientos. El primer campesino al que encontró... Y el que pidió limosna le respondió —¿Ya estás aquí otra vez, viejo parroquiano? —¿Es que nunca nos vamos a librar? Y Campana se alejó. De puerta en puerta lo trataron con dureza. Lo echaron sin darle nada. Él continuaba, sin embargo, su gira, paciente y obstinado. No recogió ni una moneda. Entonces, visitó las granjas, deambulando a través de las tierras, ablandadas por la lluvia tan extenuado que ya no podía levantar los bastones. Lo echaron de todas partes. Era uno de esos días fríos y tristes en que los corazones se cierran, los ánimos están irritados, el alma se ensombrece y la mano no se abre para dar ni para socorrer. Cuando hubo terminado de visitar todas las casas que conocía, fue a dejarse caer en la esquina de una zanja junto al corral de Maese Chiquet. Se descolgó, como él decía, para describir la forma en que se dejaba caer entre sus altas muletas, haciéndola deslizarse bajo los brazos. Y se quedó largo rato inmóvil, torturado por el hambre, pero demasiado embrutecido para comprender bien su insondable miseria. Esperaba no se sabe qué, con esa vaga expectativa que pervive constantemente en nosotros. En el rincón de aquel corral, bajo el viento helado, esperaba la ayuda misteriosa que siempre se espera del cielo o de los hombres, sin preguntarse cómo ni por qué, ni por quién podía llegarle. Una bandada de gallinas negras pasaba buscándole la vida en la tierra que alimenta a todos los seres. A cada instante picoteaban un grano o un insecto invisible. Luego seguían su búsqueda lenta y segura. Campana las miraba sin pensar en nada. Luego le llegó más el vientre a la cabeza, la sensación más que la idea de que uno de aquellos animales sería apetitoso, asado en una lumbre de seca leña. La sospecha de que iba a cometer un robo no le rozó siquiera. Cogió una piedra al alcance de su mano y, como era hábil, mató limpiamente tirándosela a la gallina más cercana. El animal cayó de lado agitando las alas. Las otras huyeron balanceándose sobre sus patas delgadas y Campana, trepando de nuevo a sus muletas, se puso en marcha para ir al recoger su pieza, con movimientos parecidos a los de las gallinas. Cuando llegaba junto al pequeño cuerpo negro manchado en rojo en la cabeza, recibió por la espalda una horrible embestida que lo hizo soltar sus bastones y lo envió rodando diez pasos atrás. Y más ese chiquete enfurecido, abalanzándose sobre el merodeador, lo molió a golpes pegando, como un poseso, como pega un campesino robado con el puño y la rodilla por todo el cuerpo del lisiado, que no podía defenderse. La gente de la granja llegó también, y todos se pusieron a moler a palos al mendigo al lado del amo. Luego, cuando se cansaron de golpearlo, lo recogieron y se lo llevaron y lo encerraron en la leñera mientras iban a buscar a los gendarmes. Medio muerto, sangrando y roído por el hambre, Campana permaneció tumbado en el suelo. Llegó el atardecer, luego la noche, luego la aurora, seguía sin comer. Hacia mediodía aparecieron los gendarmes y abrieron la puerta con precaución, esperando una resistencia, pues Maese Chiquet pretendía haber sido atacado por el mendigo y haberse defendido a duras penas. El cabo gritó, «¡Venga, en pie!». Pero Campana ya no podía moverse. Por más que intentó alzarse sobre sus estacas, no lo consiguió creyeron que era un engaño, una atreta, mala voluntad por parte del malhechor y los dos hombres armados maltratándolo lo agarraron y lo plantaron a la fuerza sobre sus boletas le había dominado el miedo, ese miedo innato de los labratos ese miedo de la pieza ante el cazador, del ratón ante un gato y con sobrehumanos esfuerzos consiguió permanecer de pie —¡En marcha! —dijo el cabo. Empezó a caminar. Todo el personal de la granja lo miraba irse. Las mujeres lo amenazaban con el puño, los hombres se burlaban, lo insultaban. Por fin lo habían cogido. —¡Fuera de aquí! ¡Con viento fresco! Se alejó entre sus dos guardianes. Encontró la energía desesperada que necesitaba para arrastrarse todavía hasta la tarde embrutecido, sin saber siquiera lo que le ocurría, demasiado asustado para comprender nada. La gente que encontraba se detenía para verlo pasar, y los campesinos murmuraban, —¡Algún ladrón! Al anochecer llegaron a la capital de distrito. Nunca había ido hasta allí, no imaginaba realmente lo que ocurría ni lo que podía pasarle. Todas aquellas cosas terribles, imprevistas, aquellas caras y aquellas casas nuevas lo consternaban. No pronunció una sola palabra. No tenía nada que decir porque ya no comprendía nada. Además, hacía tantos años que no hablaba con nadie. Que casi había perdido el uso de su lengua. Y sus ideas también eran demasiado confusas para formularse mediante preguntas. Lo encerraron en la cárcel de la población. Los gendarmes no pensaron que podía tener necesidad de comer y lo dejaron hasta el día siguiente. Pero cuando al día siguiente fueron a interrogarlo, a temprana hora, lo encontraron muerto en el suelo. ¡Qué sorpresa! Fin